Del mal tesoro saca malas cosas. Del mal tesoro está hablando de un corazón lastimado, de un corazón maltratado. Y así crecíamos y así vivíamos, como hombre malo. Pero déjame que te diga que Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Y hoy Dios te da esta oportunidad de que vos puedas sacar buenas cosas a causa de lo que aprendiste en la calle, a causa del maltrato o del abandono o de la pérdida familiar. Superarse es un, un objetivo en uno, ¿no? Pasar tanto tiempo en un lugar privado de la libertad y, y perder noción del tiempo, hace que uno se tenga que después ir incorporando a, a nuevos ideales para alcanzar realmente a, a lo que pueda querer lograr en un momento, ¿no? Le damos un fuerte aplauso al señor. Soy Pablo Andino. Tengo 36 años. Estuve pasando un tiempo largo en este lugar y, a partir de ahí, mi experiencia fue capacitarme en lo que es la educación. ¿Cómo andás, Raulito? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Te vas para la facultad? Sí. Sí, ya me voy. ¿Te vas? Qué bueno, che. Buscar la manera la forma de, de, de superarme, ¿no? <risa> el programa de hoy entrevistaremos a Sabrina Gulino Valenzuela Negro. Ella es comunicadora social e ilustradora que viene a compartir su historia como nieta recuperada. Puse un toque de la radio para escuchar los chicos de las 6. Bueno, yo te haciendo una tarjetita de 15 años para ¿Sí? la chica de al ¿Para Carla? Sí. Mirá tratando viendo los colores ah. y las medidas de la tarjetita. Mi objetivo, mi meta fue prepararme, ¿entendé? para el día de mañana no ser uno más, no, ser alguien de, eh, renovado en, en todo lo haciendo, estudiando un poco, repasando, Estamos leyendo un texto para una materia de trabajo Así social. Bien ahí. Sí. Yo salí tarde, pero bueno, ¿entendés? ya estoy encaminado, para bueno, me voy para el ICE. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vale. ¿Qué ¡Uh, la nota! Que está mirá buenísimo. vos, che. Salió de la presentación del jueves. ¡Ah, qué lindo! Salimos lindos. Sí, está sí. la familia acá, sí, mirá sí. qué bueno. No, yo uh -huh. la verdad que contentísimo. Viste, contentísimo ellos son quien. Cuando yo me vi con vos ahí en el diario, de verdad contentísimo, no lo voy a creer. Los chicos del pabellón, cuando cuando me felicitándome por el diario y felicitándome ¿Lo vieron yo en por, el, el... sí lo vieron lo vieron Ajá. y de verdad contento mi nombre es Eva soy eh, parte del colectivo la Bemba del Sur la educación superior y universitaria en, en las cárceles de la provincia en, del, del sur de la provincia de Santa Fe es algo que, que no no existen programas para para cumplimentar este tipo de trayectorias educativas y bueno Pensar que un detenido, que una, que una persona que esté presa pueda acceder a la, a la educación superior, terciaria o universitaria tiene que ver con poder no, colaborar si en el acceso a un derecho. Puntos, ¿Cree, que lo, ¿Cree que lo hagamos? No, decir, ¿Ahí? ¿Un toque? Uno, dos, tres, va. Justicia, justicia. quien ha de ganar. No pierda la esperanza, no, tenemos que ganar. Otra. Justicia, justicia, justicia quien ha no de ganar. No pierda la esperanza, la... Sí. tenemos que ganar. Justicia e injusticia, quién ha de ganar? No pierda la esperanza, Afelemos. tenemos que ganar. Justicia e ¿Sí? injusticia, quién ha de ganar? No pierda la esperanza, Bien. tenemos que ganar. Y ahí directamente entras con la primera parte. Las madres le sacaron lo que más querían, los hijos se los torturaron, las violaron a las chicas, a sus hijas, les tocaron, le, le, o sea, es todo un plan del horror, del terror. Y ellas eh, no hicieron justicia por mano propia. Y yo creo que cuando vos ves a las madres, lo que ves es amor, digamos. que ves? Amor, entereza, mm, sentido del humor, fortaleza. Ves todas. Realmente valores impresionantes que uno querría tener un chiquito de toda esa también, esa sabiduría. Y ellas anduvieron el camino juntas. Y a mí me parece que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Eh, digo, yo qué bueno que sería que no solamente la justicia haga lo que tengan que hacer con esta persona, sino que ellos puedan sentir eh, perdón hacia esta persona. Ya están pagando lo que hicieron. Oh, tío, pa. Esos son los cerámicos que encontraste el otro día. Sí, lo que encontré lo del container. Tan bueno, viste, quedó lindo. Sacar una foto así se la manda a Cari. A ver, le saco. Ya se lo mandé. Bueno, para que lo vea. El sentido fundamental tiene que ver con que de alguna manera nosotros creemos que lo que se generan estos espacios es cierta disputa a la cárcel cierta disputa en términos políticos y en términos de sentido fundamentalmente, cuando nosotros nos encontramos con ustedes en el espacio de los talleres y, y logramos establecer estos diálogos que son diálogos de uno a uno, digo, horizontal de intercambio, de, conocer, de conocernos digo, esto de de alguna manera hacer circular el saber ¿no? es como que un saber que se construye en conjunto y un saber que que tienen ustedes, que tenemos nosotros y que lo, lo compartimos no lo trae ninguno de, de ningún lado, sino que lo va construyendo él mismo ¿Qué pasó con la tarjeta de la vecina? Ahí ya la estoy preparando ¿Se está terminando? Sí ah, claro. Y en dos semanas ya ahora no está preparada Ah, ya. Y la otra, la vecina de enfrente. También. Además son el curso, me está enseñando más. Y voy a aprender a hacer más con más colores. ¿Cuántas tarjetas te cargó? 30. ¿Sí? Me encargaron. Nos vemos, voy para la escuela. Eh Germán, ¿cuándo? Bienvenido, ¿bien ¿Todo bien? Bien, bien, bien, te estaba esperando. ¿Hace mucho? 15 minutos, vamos a ver. ¿Eh? no mucho, 15 minutos. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Bien, ¿querés que lo estamos haciendo? Sí, vamos a ver. Y yo creo que el proyecto que uno tiene o, o el objetivo que uno tiene es terminar la carrera y, y tener, bueno, y ampliarlo si bien ampliar los conocimientos, pero a partir de ahí tener una fuente laboral digna, ¿no? Eh, no quedar excluido como en un momento uno quedó excluido, ¿no? Y transmitir, ¿no? Transmitir que realmente ¿entendés? la educación es algo ¿entendés? muy eh, prioritario ¿no? en la vida del ser humano. ¿no? Justicia no en justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, ha de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, llena de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, llena de ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Esta prisión desespera en la injusticia de corrido, no la puedo, yo la vivo Este sufrimiento sentimos que justicia es la que vivo El que hace malas cosas la paga un estando vivo, aún estando vivo No hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo el sufrimiento es Lo que siento y con mi me desahogo, basta ya con la mentira Esta celda está fría Solo sigo mi esperanza de poder salir algún día Justicia en justicia, que de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar Justicia en justicia, ¿quién de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar justicia, Justicia es justicia, quien de ganar No pierda justicia, la esperanza, tenemos que ganar Justicia es justicia de ganar, no pierde la esperanza tenemos que ganar, prefiero no encarar a la pico de ganso tengo mucho miedo de enfermarme, antes me ha pasado, me muevo por aquí oh, me muevo por allá, que me duele todo el cuerpo, por esto me hace temblar no me queda otra, tengo que encarar aunque de vuelta me vuelva solo enfermar, son cuatro duchis de las cuatro no calienta una aunque opciones solamente, me ha quedado una privaron mi libertad, pero no la gana de tenerla, solo es cuestión de tiempo las puertas estarán abiertas, entre cuatro Rompe la este esquema, escribe solución soluciona cada tipo de problema. Yeah. Justicia y no justicia, que nadie ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, no que nadie ganar. ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, que nadie ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia en justicia, que nadie ganar, no pierda la esperanza, tenemos que ganar.